Bienvenidas, en esta ocasión les presento el muñeco de nieve Tranca Puertas con su amigo el ratón. En el pasado tutorial les dije tener muy presente cómo íbamos a realizar el ratón navideño básico, hoy lo estamos utilizando en un tamaño pequeño, así es que las invito para que se queden en el tutorial y juntas realicemos el paso a paso. Soy Rosalba López, manualista, y mi misión es que ustedes desarrollen su creatividad manual. Pero antes de continuar con el paso a paso, les sugiero que se suscriban a mi canal Mundo Rosy y activen las notificaciones, así no se perderán ninguno de los tutoriales que yo les comparto. Como materiales vamos a utilizar en primera medida una botella plástica, vamos a utilizar piedritas para darle peso a nuestro muñeco, pajas, pin navideño, hilo negro y blanco, algodón siliconado, dos perlas para los ojos, nariz de muñeco de nieve, millaré y como telas esponjillón laminado, flis rojo, eh, flis estampado y pañolensi sí rojo. También vamos a utilizar flis color crudo y también, como herramientas, vamos a utilizar silicona fría, silicona caliente, agujas y alfileres, nuestro metro, las tijeras para tela y papel, un bisturí, rubor y también marcadores, bolígrafo y lápiz. Los moldes a utilizar son los brazos cuatro veces en flis color crudo, la cabeza dos veces en flis color crudo. La copa del sombrero doble a lo ancho y a lo largo en pañuel en sí rojo y el ala del sombrero una vez en pañuel en sí rojo. El brazo ustedes lo pueden hacer partido, el guante y el brazo por separado. En este caso yo voy a hacer el brazo en flis estampado y la parte del guante en flis crudo. Entonces el procedimiento es coser el brazo y el guante y luego coser todo el brazo. Así nos han quedado los brazos de este muñeco. Miren que les voy a mostrar cómo aprovechando la unión entre el guante y el brazo, podemos entonces por esta hendidura eh, introducir el algodón. Y les muestro cómo quedó la cabeza ya una vez rellena. Para el cuerpo vamos a utilizar en este caso una botella de gaseosa. Vamos a quitarle parte del centro a la botella para hacerla un poco más chica. Y para eso vamos a utilizar con mucho cuidado un bisturí para hacer un pequeño corte y por allí entonces vamos a introducir las tijeras y vamos a cortar tanto en esta parte inferior como en la parte superior, ya les muestro cómo va a quedar. ahora el paso a seguir es introducir las piedritas que hemos escogido para darle peso al muñeco y antes de volver a pegar la botella las vamos a introducir para que este procedimiento se nos haga más fácil luego ya no es sino ponerle la parte superior a la botella introducir una parte en la otra y vamos entonces a pegar como les voy a mostrar con cinta para unir las dos partes así es como nos ha quedado ya nuestra botella una vez introducidas las piedritas. Vamos a tomar ahora con nuestro metro la medida desde la nuca de la botella hasta la parte inferior, dejando una buena ventaja, en este caso 25 centímetros y también el ancho, el cual es en este caso de 37. Vamos a tomar un trozo de tela de fris estampado para hacerle el cuerpo al muñeco con las medidas que ya hemos tomado. Como les decía, con las medidas tomadas vamos a cortar un trozo de tela, en este caso flis estampado, y vamos a hacer con él el cuerpo y vamos a coser en esta abertura y vamos a fruncir tanto en la parte inferior como superior. Nos vamos a ayudar de una aguja enhebrada en hilo blanco resistente, iniciamos con un remate inicial y vamos a realizar puntada envolvente para fruncir esta parte que corresponde al cuello del muñeco. Lo mismo entonces vamos a hacer, cuando terminemos acá, vamos a hacer lo mismo con la base. Miren, acá les muestro lo que vamos a hacer. Vamos a fruncir también la base como hicimos el cuello. Para pegar la cabeza vamos a tener en cuenta que vamos a hacer un pequeño doblez del flis hacia adentro y vamos a introducir la cabeza en el cuello de la botella y vamos a tener muy en cuenta que la cabeza, la parte trasera debe coincidir con la abertura que hemos cerrado en el cuerpo del muñeco, debemos tener muy en cuenta eso para una mejor calidad de nuestro trabajo. Vamos a hacer puntada escondida. Nos vamos a valer de una aguja nebrada en hilo resistente y vamos a hacer puntada escondida de dos a tres veces. Vamos ahora a decorar la cara. Debemos tener en cuenta dónde van a ir pegados los ojos. Entonces hacemos unas pequeñas marcas pues nos valemos de estos alfileres para delimitar en dónde van a ir vamos a pegar también pues por supuesto la nariz y vamos a tener en cuenta que va a la boca y va el sombrero entonces con estos alfileres marcamos dónde queremos que vayan los ojos pegados van a ir acá en esta parte y entonces luego vamos a pegar la nariz pero vamos a aprovechar para marcar de una vez cómo va a ir la boca Enhebramos en este caso una aguja con hilo resistente negro y desde la parte trasera de la cabeza hacemos un remate inicial que nos dé mayor firmeza cuando jalemos el hilo. Entonces hacemos un remate inicial y traspasamos la aguja hasta donde tenemos una de las marcas para hacer la cavidad de uno de los ojos. Hacemos la hendidura, o sea la cavidad y luego pegamos el ojo, lo mismo hacemos con el otro ojo, hacemos las cavidades y luego pegamos las perlitas que nos van a servir como ojos de este muñeco de nieve. Bueno, el paso a seguir es bordar la boca y vamos a iniciar también con un remate en la parte trasera para que nos dé mayor firmeza al momento de jalar el hilo. Vamos a empezar, acá no se ve mucho la marca que yo había hecho, vamos a empezar haciendo una V y luego nos vamos a dedicar a hacer unas basticas, mejor dicho, la puntada pespunte. terminar hacemos lo mismo, bordamos otra V para darle ya terminación a la boca para los puños de los brazos cortamos en esponjillón la medida del brazo del muñeco y cosemos y volteamos en los bordes después de introducir los puños al brazo Doblamos el otro bordecito y es así como nos quedan los brazos con los puños colocados. Y ahora simplemente es con silicona fría pegarle los brazos al cuerpo Y utilizando la silicona fría o si ustedes prefieren la caliente, ya eso es justo de ustedes, pegamos los brazos. Es muy sencillo y ya queda nuestro muñeco con mucha forma con sus brazos pegados. Y para realizar el sombrero entonces vamos a empezar cortando en pañolensi el ala del sombrero. Lo vamos a marcar y a cortar. Para hacer la copa del sombrero debemos tener en cuenta que este lado debe ir doble y por sugerencia doble también a lo largo sin embargo estas partes las vamos a cortar como vemos aquí que ya hemos cosido los laterales pero igualmente cada parte ya está por separado entonces vamos a voltear una de estas partes y vamos a enfrentar revés con revés así de esta manera que no se nos queden viendo costuras ni por dentro ni por fuera organizamos estas dos partes y vamos a unir con el ala del sombrero, teniendo en cuenta que esta costura debe quedar en la parte trasera del sombrero. Vamos a coser a todo alrededor y vamos a dar vuelta. Y seguimos con la bufanda que es simplemente una tira de flis rojo de 45 centímetros de largo por 8 de ancho la cual hemos cosido y volteado y que simplemente es anudar en el cuello del muñeco de nieve. Lo que vamos a hacer a continuación es que después de anudada vamos a realizarle con las tijeras los acostumbrados flequillos que llevan las bufandas en cada uno de sus extremos de la siguiente manera. Para pegar el sombrero les sugiero que lo vayan haciendo despacio, poco a poco, con pequeños punticos de silicona para que le den la forma que ustedes quieran que quede el sombrero. Después de pegado el sombrero ya entonces nos dedicamos a pegar la nariz para que vaya secando y vaya cogiendo ya pues más cara de muñeco de nieve. También aprovechamos y las pajitas que les había mostrado al principio las vamos a organizar y las vamos a colocar dentro de la copa del sombrero. Y vamos a pegar el adorno que es este millaré que es el que le va a dar mayor vida a este sombrero que lo hemos hecho en su totalidad rojo con silicona fría lo pegamos y nos queda así de esta manera también empezamos entonces ya a decorar nuestro muñeco y le colocamos el rubor este es el momento entonces en el que entra ya nuestro segundo personaje aquí a protagonizar este video y es nuestro ratón que va a ir colocado en la copa del sombrero y para hacer la base del muñeco vamos a tomar una medida de un cartoncito en este caso de 15 centímetros y vamos a trazar que nos va a servir entonces pues de molde vamos a trazar dos veces en paño -lensi. vamos a cortar luego con una ventajita de unos 3 milímetros para hacer la costura que la vamos a hacer a mano y entonces vamos a cortar y luego vamos a coser estas dos partes y le vamos a pegar millaré, miren el, la base perdón debe quedar de esta manera ya cosida y con el millaré pegado, así es como nos queda para colocar nuestro muñeco de nieve y ya para terminar es solamente colocar el pin navideño en la manito de nuestro muñeco y es así entonces cómo nos queda nuestro muñeco de nieve trancapuertas con su amigo el ratón. Ten en cuenta que para realizar este muñeco de nieve trancapuertas vamos a reutilizar una botella plástica a la cual le vamos a colocar peso para que el muñeco tenga firmeza. Recuerda también repasar el tutorial pasado, allí les enseño cómo hacer el ratón navideño básico, así es que espero que hagas este lindo adorno para que puedas lucir en la puerta de tu casa. Ten presente suscribirte a mis redes sociales, recuerda mi página en Facebook Mundo Rosy, en Instagram me encuentras como Mundo rosalba lópez y por supuesto acá en YouTube mi canal Mundo Rosy. Recuerda que siempre estaré contigo para enseñarte un nuevo tutorial y que espero que este lindo muñeco de nieve trancapuertas con su amigo el ratón lo realices para que te puedas lucir en esta navidad. Nos vemos en el próximo tutorial.